Tenemos muchas respuestas. Eh, a ver, primero vamos a mandarles un, un saludo, ¿no? Un saludo a los alumnos del Colegio Anáhuac de Tuxpan, Veracruz. Alumnos de segundo, tercero, cuarto y sexto aprendieron a usar Twitter. Y están viendo el programa ahorita. O sea que, saludo, saludo a los chicos de eh, del Colegio Anáhuac. Eh, pónganse a leer, chicos. Pónganse a estudiar. Ese es, ese es, ese es mi consejo, la verdad.